Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar las vías neuronales relacionadas con la audición. Bien, eh, pues hemos visto que el oído interno eh, está compuesto por el laberinto óseo. Dentro de este laberinto óseo nos encontraremos con el laberinto membranoso y las estructuras que nos vamos a encontrar aquí pues serán la cóclea, base del vestíbulo y los conductos semicirculares bien eh, toda la información que todos los estímulos mecánicos que van a llegar al oído interno eh, se van a transformar en estímulos eléctricos para que viajen a través de las neuronas ¿De acuerdo entonces eh, los estímulos eléctricos eh, que se producen a nivel de la cóclea ¿vale? viajarán a través de este, eh, de, este de esta rama ¿vale? esta rama que se va a llamar la rama coclear. Rama coclear. Déjame borrar aquí que ya la pongo yo mal. Rama coclear. Bueno, empezamos. Rama coclear. Los estímulos nerviosos que se han generado en estas estructuras, en el vestíbulo y en los canales semicirculares, van a viajar a través de la rama vestibular. ¿Vale? Estos dos ramas se unen aquí y aquí nos vamos a encontrar con el par craneal 8. ¿Qué nervio va a ser este? Es el nervio vestíbulo coclear. ¿Vale? Bueno, pues este nervio vestíbulo coclear va a llevar la información al encéfalo. ¿Y eh, qué punto nos va a interesar? Nos va a interesar en el mesencéfalo, nos vamos a encontrar aquí esta sinapsis, ¿vale? ¿Qué se va a corresponder con quién? Con el colículo inferior. ¿Vale? El colículo inferior lo que va a hacer es interpretar la... el sonido que llega. Entonces, pues va a hacer que nos demos, giremos, que saltemos, ¿de acuerdo? Si, sí, eh, bueno, pues el sonido no va a generar ningún estímulo de ese, estilo, de ese estilo, lo que hará es que la información llegará a este punto. Este punto es el tálamo y en el tálamo ¿vale? nosotros vamos a decidir, vamos a procesar la información. Veremos si el sonido es agradable no es agradable y el recorrido que llevará será a esta sección, que es el lóbulo temporal. Bueno, pues nada... Eh... Hasta aquí este mini vídeo, el de las vías neuronales relacionadas con la audición. Nos vemos en clase chicos, venga, hasta luego.